Lo que me ayudó mucho en el examen fue hacer los ejercicios que nos dejaban y también buscaba otros similares, entonces me ayudó mucho los ejercicios más en matemáticas que a mí me gusta mucho esa materia y sí, en el examen venía similares a los que nos dejaban. Mi nombre es María del Carmen, este, estudié en CBT 123 Santa Lucía y fui seleccionada para la UAP de Fisioterapia, en la UAPO para Odontología y en la UNSIS para Medicina. Hola, me llamo Francisco, eh, soy egresado del CBT 123 y soy aspirante seleccionado en la carrera de Odontología en la Universidad de UAPO. Mi nombre es Elda Saraí. Soy egresada del CBTIS 26 y también soy aspirante seleccionado en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en la Licenciatura de Derecho, también en la Universidad Unismo. Yo estuve tomando los cursos en línea y se me facilitó porque estaba trabajando y estudiando, entonces las clases se quedaban grabadas y podía verlo cualquier hora que quería, los fines de semana y sí, se me facilitó mucho porque fue en línea. Yo soy en la modalidad de semipresencial lunes, miércoles y viernes y en línea los martes y jueves. Eh, la verdad es que con las clases en línea y la presión de la universidad cerca, eh, la verdad quería algo más presencial para ponerle atención. La convivencia con más personas después de estar en línea, eh, pues la verdad está muy divertido ya ir, ir a convivir con demás personas que traen las mismas ganas de, de ir a la universidad, ¿no? y pues en la explicación de los profesores la verdad que está muy buena porque no, no sientes esa explicación de, de, de, de tal vez la anterior de que era de maestro-alumno sino que de verdad tienen esas ganas de, de que aprendas y que te enseñen. Cuando pedí información eh, lo que me agradó fue que dijeron que habían diferentes horarios estaba entre semana o los sábados, había en línea o presencial yo escogí los sábados en presencial ya que por mis clases no podía entre semana y pues lo que me agradó mucho fue la forma en que enseñaban los maestros era muy entendible la verdad a comparación de como te lo enseñan en la escuela normalmente pues es muy muy largo no te enseñan estrategias para resolverlo en un poco tiempo las preguntas. Yo vengo de un CBT 123 que se enfoca más en este, ingeniería y así pero pues sabía que no era lo que quería y entonces me aventuré más por el área de salud y Tuve varias opciones, chequé, no me aferré solo a una carrera, solamente chequé las áreas que a mí me gustó, fue la de área de salud. Entonces me decidí, me decidí por esas tres carreras que, fue, que fueron mis tres opciones y pues me quedé en las tres y ahora pues escogí una de esas. Fueron los exámenes simulacros, me ayudaron muchísimo a practicar y ahí se vio como que la evolución que tuve porque en los primeros exámenes, simulacros, la verdad mi puntaje era muy bajo y en el último presencial que tuvimos, eh, mi puntaje se elevó y ahí fue donde me di cuenta que sí, eh, aprendí mucho. Y también me gustó mucho el hecho de que iniciamos desde, desde cero. Me dieron un problemario en el cual por las tardes yo resolvía eh, las preguntas, habían unas que a veces no podía, las dejaba para otro día y así fui como fui resolviendo el problemario. Te vienen bastantes preguntas que, de verdad, si tienen la oportunidad de ocuparlos, les va a servir muchísimo. Porque la verdad es que el tiempo que pasó de la finalización del curso a mi examen, me estuvo teniendo con la mente ocupada y dos, tres ejercicios por día, la verdad es que me ayudaron bastante. Eh, pues al inicio de, de mi semestre en el Cebetis, platicando con un amigo que ya había estado en el curso aquí en Albán Matemático y quedó en la Facultad de Odontología también. Entonces, pues él me recomendó el lugar y pues me inscribí. Yo recomendaría este curso principalmente por los maestros, la forma en que enseñan es muy buena. También por los horarios, por los días de clases, es muy accesible, tú puedes decidir en qué horario estudiar. También ellos tienen clases grabadas en su página de Facebook o en YouTube, los cuales también, si no puedes, pues puedes ver los videos y eso ayuda muchísimo, entonces por eso recomendaría el curso. Y en realidad sí te ayuda demasiado. Yo en lo personal eh, sí me di cuenta de mi evolución en las materias porque hay cosas que yo no sabía o que porque lo llevé en la, en la escuela años atrás, pues se me olvidó y pues esta, este curso me ayudó a recordar muchísimas cosas. No se lo tomen a la ligera. La, de verdad que es muy triste saber que no quedas en alguna universidad o que conozcas a alguien que no quedó, échenle todas las ganas, con ganas y constancia, de verdad que se puede quedar. Se aferran a lo que quieren, que sean constantes en el estudio, que todo pasa y que no hay mejor que tú y que sigan siendo constantes y que todo hay tiempo para divertirse, para hacer trabajos, pero siempre tener en claro que es nuestra meta y que tenemos que conseguirlo. No importa las circunstancias, las dificultades, no importa. Y si te caes, pues te levantas otra vez.